Hola, la prensa que desinforma es la madre de todas las desigualdades sociales, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo entero. Siempre es igual, siempre son un... Pero en países como Colombia, pues también ocurren cosas muy graves, como el fortalecimiento desde los gobiernos a esa prensa tradicional. Ahorita en Colombia, que hay un gobierno del cambio, que se supone que debería ir mucho más allá a nivel político, en visión hacia la sociedad. En ayuda y respaldo a los medios de comunicación alternativos, pues lo que hemos visto en los últimos días es que políticos muy influyentes de este gobierno en Colombia, pues lo que han hecho es respaldar precisamente a esa, a esa prensa tradicional colombiana que ha servido antes, antes de este gobierno a sostener otros gobiernos que han sido realmente gobiernos narcoparamilitares en nuestro país hemos visto cómo senadores y representantes y hasta el mismo presidente, pues han dado todas las noticias y han venido y han fortalecido medios de comunicación como Semana, que hoy compraron el periódico El País de Cali, y que esto es muy grave porque pues, se va convirtiendo en un monopolio de los medios, medios que compran otros medios para al mismo tiempo, a través de ellos, canalizar toda la información que necesitan y que requieren para seguir manipulando al pueblo. Y mientras nuestros políticos que hablan de cambio y que los hemos elegido para el cambio, sostienen esos, esos medios de comunicación tradicional dando entrevistas y enviando información y compartiendo sus likes y demás, pues estos medios utilizan todo ese fortalecimiento y ese crecimiento en las redes sociales a través de ellos, para luego venirse a dar información contra el gobierno, contra los buenos proyectos que podría o que puede estar haciendo el gobierno, y esto entonces se convierte en el caos y en la barbarie, porque la gente en la calle entonces no sabe finalmente a quién creerle, no sabe a quién creer. Colombia y Latinoamérica pues no son una excepción, en Colombia y en Latinoamérica, la prensa tradicional esa que es vendida y arrodillada a las élites, pues ha servido para grandes descalabros políticos, ha servido para ayudar a mantener dictadores en el poder de derecha y de izquierda, ha servido para eh, tener la gente arrodilladas a las potencias mundiales, ha servido para... Eh, Montar políticos que no sirven para nada, gobernantes que no sirven para nada y mantenerlos ahí, sostenerlos ahí en el poder, mientras el pueblo es esclavizado y el pueblo es humillado y el pueblo es sometido a toda cantidad de barbaries La prensa tradicional en países como Colombia ha servido para que grupos narcotraficantes, para que grupos paramilitares se sostengan y se mantengan a través de los años y para que puedan... ...influir directamente en la vida política del país. La fuerza que el pacto histórico hoy le está dando a la revista Semana... ...se ve reflejada en el carrito de compras del grupo jiliski ...grupo Yiliski que hoy ha comprado el diario El País de Cali. El mensaje que yo dejo para terminar... ...es que tenemos que aprender a informarnos... ...tenemos que saber de cuáles medios de comunicación... ...pues hoy debemos informarnos... ...tenemos que entender... Que hay unos medios de comunicación alternativos que están naciendo y a esos medios es a, es a quienes hay que darles la fuerza. Los invito a eso. Les agradezco mucho. Yo soy Jenner Usuga. No olviden seguirme en mis redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y Twitter. Un abrazo para todos.